la universitaria Alejandría Ruiz nos habla sobre su nuevo proyecto Talent Was Hola, estamos con Alejandría Ruiz estudiante de idiomas y fundadora de Talent Was Hola, ¿cómo te encuentras Alejandra? Hola Magí, estoy muy bien el día de hoy, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias para las personas que van a Ver esto, y pues aquí estoy para presentarles sobre el proyecto de Talenguas. ¿Cómo surge la idea de Talenguas? Talenguas inició gracias a un proyecto escolar que tuve, pero la idea primaria era que hiciéramos un directorio digital de los artistas. Pero hubo muchos problemas, teníamos que tener el dominio en la web, y obviamente ya no sé nada de desarrollo web. Entonces, pues, modificó un poquito el proyecto, pero más que nada lo hice porque yo también soy artista. Entonces, a veces era como, bueno, pues quiero presentarme, pero no me van a dejar presentar porque no tengo este currículo. Pero también no me dan este, la oportunidad de adquirir experiencia para poder trabajar en futuros este, lugares. Entonces, por eso decidí hacer, eh, ahora sí que una asociación para los mismos artistas. ¿Cuánto tiempo lleva tanto? lengua lleva aproximadamente entre dos años y medio y tres desde su fundación. ¿Cuál crees que sea el futuro para Talanguage? Se ve un poquito incierto, si te soy sincera. Yo, por ejemplo, ya estoy a punto de egresar de la licenciatura en lenguas extranjeras y eh, siento que es un ciclo que yo ya cumplí ahí. O sea, lo inicié, sí, continué, pero llegó un momento en el que creció tanto que dije, no, es que no. A esto. y es un proyecto que siento que yo lo enfoqué a algo macro fuera de la universidad y también de la universidad y siento que no estaba dando los frutos que podía, entonces ahorita si a alguien uh, eh, le interesaría formar parte del proyecto, si alguien quiere eh, meterse como coordinador pues está buscando ahorita, uh, es que mi mi, ¿Cómo se dice mi propuesta? Es que lo hagan a nivel micro de la de, ¿De la universidad? Pues uh -huh. de la universidad en general, o sea que no se concentren como en artistas exteriores que no estén estudiando en la universidad. Okay. Por último, ¿algún consejo que le podrías dar a las personas que quisieran formar parte de tu, de tu de talento as? ¿O que tengan una iniciativa por su parte? ¿Algún consejo que les te... dar? Hay muchos, pero creo que el principal es que sean responsables y más que nada responsables que sean constantes con su trabajo, eso es lo que más que nada lo que se sí tiene que hacer, porque si no después va a haber estos problemas que yo tuve, por ejemplo, de que llega un momento en el que tú ya no puedes coordinar todo y siento que otros colectivos han tenido ese problema porque no son consistentes, es como de que voy a hacer una actividad y después me pierdo un mes y quiero continuar pero ya no. Y más en las redes sociales, como ahorita se está manejando. Tiene que ser constante, ¿verdad? Totalmente. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, Alejandra. La verdad es un honor tenerte porque es una chica muy trabajadora <risa> y que logra lo que quiere. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.